Buenas tardes, soy Manuel Curtó propietario del criadero de perros de Presa Canario Irema Curtó Kennels, Tenerife, España. Bueno, eh, en este vídeo quiero, en un principio, aclarar un par de puntos que no eran exactos cuando yo ahora me voy a referir al, al vídeo 8 en el que denuncio una serie de comportamientos poco loables de jueces eh, del perro de Presagrario. Entonces me han pasado un amigo, me ha pasado, dice, Buenos días Manuel, estoy viendo sus vídeos excelentes, quiero como amigos que somos colaborar en lo que tengo conocimiento. El perro que vendió Pepe Bonilla, el calabazo, o sea del criadero el calabazo, eh, y no le pagaron, o sea, el señor chino que lo compró, se llamaba Guanche, el tigala, Tigalate murió en la isla de La Palma, o sea que Tigalate no es el perro que se exportó a, a China. Anteriormente los datos que me habían pasado era que era el perro que había juzgado Carlos Alas Melero después de aquella conferencia el día anterior donde asistieron a la cena unas 100 personas, pues... Otro amigo también me ha mandado un, un whatsapp diciéndome que el que juzgó, que le dio el primer premio, eh, Carlos Salas Melero, era este perro llamado Guanche, que es el que fue a China y que luego nunca pagó este señor al parecer. Bueno, esto por un lado. Luego, con respecto a un mastín, que yo pensaba, no sé si estaba yo en lo cierto o no, pero da lo mismo a los efectos eh, que yo planteaba. Un mastín que trajeron de Inglaterra, aquí me dicen, el mastín inglés que se introdujo en los 90 y de ahí tenía un perro, perros Francisco de la Paz Ledesma, se llamaba Berti. El mastín importado al parecer se llamaba Berti. Eh, incluso, bueno, el, el perro que yo dije que tenía el Kiko de la Paz Ledesma, si no estoy equivocado, eh, era el, el que yo he mencionado en el vídeo anterior. Eh, luego, dice este señor, del cruce de, de este perro, eh, que aparece en el libro de Manuel Martín betencourt el criador, perdón, el comprador. Eh, es Nicolás del Castillo, fue quien trajo el perro, no sé si lo pagó él, o lo pagó en sociedad con otros criadores, miembros del club o no, yo pensé, por las noticias que yo tenía, era que este grupo, este perro Mastín inglés, o Mastiff, lo había traído el grupo de los enanos, o algún miembro del grupo de los enanos, bueno, queda aclarado, queda en, el, en, en realidad se, queda en el aire, porque yo le he mandado un WhatsApp hace un momento a este amigo mío, eh, y no me he respondido preguntándole si Nicolás del Castillo, cuando importó el perro, era socio del club español o era del grupo de los enanos. No tengo respuesta todavía, pero bueno, eh, ya lo aclaré en otro momento si era de un lado o de otro. ¿no? Eh, el otro día no me acordaba yo del nombre de, del propietario del criadero que ha desaparecido o de la fijo, Abanicos del Jarama. Paco Meléndez, que yo no me acordaba el otro día, Paco Meléndez. Bien, eh, entonces dice aquí con respecto a un producto de este Mastiff, eh, de ese cruce, mmm, de un cruce que hicieron con ese, salió una perra llamada, que le pusieron de nombre Chinamada, de más de 70 kilos, con razón, en una ocasión, estaba yo en la laguna, y venía, yo cruzaba la carre, digo la plaza del adelantado, es una plaza importante, la laguna, lo aclaro para personas que no sean de aquí, de las islas, y que lo desconozcan, bueno, es la plaza del adelantado, o sea, el, con, el conquistador principal era, por eso le llaman el adelantado, y esa casa, esa plaza se llama el adelantado, Bien, entonces dice, que ah, me encontré con Miguel Ángel González, llamado eh, alias El Pichón, y yo iba en un sentido y él en el otro, y cuando nos vimos desde la distancia nos saludamos y él en alta voz dijo que lo que había que hacer era menos publicar cosas, eh, menos escribir, claro, a eso le temen siempre, que uno escriba y haga público, eso le pasa como a los políticos, que hagan... Eh, Públicas ciertas irregularidades, ¿no? Eh, me dijo que ellos tenían perros de más de 70 kilos Probablemente, este Miguel Ángel Pichón Pues se refería a esta perra y alguno más producto del Mastín Inglés Pero yo le dije En aquel momento no conocía eh, Lo del Mastín y nada de todo eso, no lo sabía Y yo le dije que eso no eran presas canarios Eso eran cruces de Mastín Inglés yo no lo sabía. Pero claro, para obtener perros de ese tamaño, pues tienen que ser de, de Mastín Inglés. Porque aquí Mastín Español, que yo sepa, de los años 70 para acá, eh, quizá hubo alguien que... Cru... Pero yo no me he enterado. Eh, un, la única persona que cruzó con Mastín Español fue con la Tifa, que yo le compré a Antonio Cabeza Salvamonte, de Madrid, que a este señor murió, me parece a mí, hace años. Eh, y esa perra Tifa que me costó 50.000 pesetas, la compré desde la distancia y yo no la vi de cachorra, él me la mandó, era hija de Teco, Teco, campeón de España, de mastines españoles, y hermano de otro campeón de, de la misma camada, que se llamaba Kazán. ¿vale? Bien, pues por ahí para que quien esté interesado en todos estos datos de, de esa historia del perro de presa canario, esto tendrá su importancia de cara a un futuro, se me lo han dicho más de una vez, que todos estos datos, alguien vendrá en el futuro, cuando empiecen a revolver el tema del presa canario, pues van a encontrar muchos datos, porque lo contrario de todo esto no se hubiese sabido nada. Si se, si se trajeron dogos de burdeos, si se cruzaron con, para sacar presa, si se cruzó con mastín español, si se cruzó con mastín inglés, bueno, pues ahí está. Eso no es ni bueno ni malo. Ya lo he dicho más de una vez, y cada cual ha cruzado con lo que le ha parecido mejor y luego habrá acertado o no. Bien, sobre estos de los cruces volveremos a abundar un poquito más en el tema porque me parece que es de suma importancia. Entonces, eh, ya queda claro estos perros de más de 70 kilos. Una perra de 70 kilos, de más, dice aquí, de 70 kilos. Bien, ahora... Voy a referirme, que mi hijo Manuel Curtó Jr. me ha comentado hace dos días que alguien en alguno de los vídeos míos o en alguno de sus vídeos ha comentado eh, de que nuestros perros de presa carayos son demasiado masivos. Pues yo el complejo que he tenido durante muchos años es que mis perros desde el punto de vista del estándar me salían poco masivos. Mi gran preocupación ha sido mi gran preocupación ha sido pues criar perros de 52 55 kilos más me parece no es el deseable así de sencillo entonces masivos, más masivos de la cuenta bueno, yo lo, lo que recomendaría, no voy a decir les aconsejo, porque yo leí en alguna parte que dice que consejos ni darlos, ni recibirlos porque es inducir a las personas a que hagan una cosa o tomen determinadas decisiones. No, yo lo único que recomiendo en este caso es que estas personas, todas las personas, que nos movemos en torno al presa canario como aficionados o como criadores, pues que vayamos al estándar, que vayamos al estándar, y vayamos al estándar que publiqué yo en mi libro producto de consenso eh, en Gran Canaria una sesión de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde ya esto lo he expuesto más de una vez lo he escrito pero parece que muchas personas no lo tienen en cuenta pero es muy importante y ahora lo veremos ahora veremos lo importante que eso es en nuestra página está este estándar ¿Eh? Nuevo patrón racial del perro de presa canaria, se refería a este. Y luego ponía en el, en el tríptico que publicó el club de la época, ¿eh? Eh, decía recomendado por el club español del perro de presa canario. Vale. Luego ahí hubo ya un, un desencuentro importante eh, por parte de, los distintos, de las distintas personas independientes, Clemente Reyes por Gran Canaria, Manuel Curto por Tenerife, Clubs de Gran Canaria y Club Oficial de Tenerife, Club Oficial que representa la raza en plan oficial de cara a la FCI y a la Sociedad Canaria Española, por supuesto. Bien, eh, en este estándar estuvimos todos de acuerdo y eran dos representantes del club de Tenerife, del club oficial. Dos representantes del club, si no recuerdo mal, de Perros de Presa Canaria, de Gran Canaria. Salvador, creo que es que se llama, de otro club eh, minoritario, pero que ahí estaba, ¿no? Eh, y estuvo en esa reunión, y estaba Agustín López Melo, y estaban por, por Gran Canaria, me, me parece que estaba también este de las Nieves, eh, que no sé si llegó a ser presidente del club de allá de Gran Canaria, o fue solamente Agustín López Melo, o fue este de las Nieves y lo fue después de Agustín López Melo, y ya sobre eso lo aclararemos más adelante, no ahora. Bien, entonces en este libro, digo, en este que tengo yo en mi libro, téngalo en cuenta, porque es muy importante. Luego ya esto lo cambiaron. Este estándar, producto de consenso, el club de aquí, cuando hubo ese desencuentro, y a mí en el aeropuerto me dijo Manuel Martín Bettencourt, muy en su papel, cuando se enfadaba, porque cuando se, cuando se enfadaba, se enfadaba de verdad, pero de mala manera, era un hombre muy desagradable, y me dijo en el aeropuerto, ahora se van a enterar de quién es el club. O sea, como en plan político, ¿no? es aquello de, como en España, ¿no? Pedro Sánchez, el político, el presidente del gobierno. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De gobierno, no? Pues eso. Pues este señor, eso fue lo que me dijo en el aeropuerto cuando ya veníamos de regreso para Tenerife. Pero no nos hablamos nada más, ni posteriormente. Adiós, adiós. Y él, él entonces tomó las riendas como él se las traía de atrás y todo eso que habíamos acordado, todo esto... Eh, lo tiró por la borda y a mí me parece que era un gravísimo error. Bien, entonces en este estándar, cuando dice orígenes y difusión de la raza, habrá personas de las que me estén oyendo que lo habrán leído en mi página web, este estándar, orígenes, denominación y sinonimia. ¿eh? Sinonimia, en Terife también se le suele llamar perro basto, o verdino, que eso no era correcto, no lo ha sido nunca, ¿eh? para aquellos ejemplares de manto bardino atigrado por entre paréntesis así fue como lo elaboramos y estuvimos todos de acuerdo, no hubo ningún tipo de desencuentro, fue todo correcto, así se queda, pues muy bien y luego pues se pusieron el tríptico recomendado por el club español del perro de presa canario, en un apartadito bien entonces dice orígenes y difusión de la raza perro molosoide originario de las islas canarias en los acuerdos del cabildo de Tenerife en las ordenanzas de Tenerife y en los acuerdos del cabildo de Fuerteventura a partir del siglo XVI se habla entre otras razas caninas de perros de presa punto lo más lógico pusimos aquí lo más lógico es pensar que este can fue introducido en Canarias por los conquistadores y colonos españoles. Luego, con el tiempo y el aislamiento, pudo derivar en una raza completamente diferenciada. Cabe pensar también en la posibilidad, cabe pensar en la posibilidad. Es una hipótesis, no se afirma nada, nadie afirmaba nada, ni de un bando ni del otro. Bien, eh... En la posibilidad de que por influencia de otros perros de presa traídos de otras partes, Gran Bretaña, Cuba, pero nada, esto no tenía ningún sentido porque no había nada de eso. Bien. Su tipología fuera modificada en alguna medida. Lo cierto es que este can de presa de voluminoso cuerpo, atentos, eh, voluminoso cuerpo, ¿vale? Y cabeza algo linfático y de extraordinario temperamento. Se vio, uh, se vio utilizado en el archipiélago canario para la guarda de las haciendas para el cuidado del ganado vacuno y como auxiliar de carnicero en el sacrificio de las reses. En su evolución a partir de finales del siglo XIX, lo que podríamos considerar el perro de presa moderno eh, eh, se perfila desde el punto de vista racial con influencia del perro de ganado majorero, bardino majorero, que es el que le confiere esa característica tan peculiar que hace que el perro de presa canario se diferencie de las restantes razas molosoides. Bien. Este apartado, Orígenes y difusión, casi en su totalidad lo, lo llevaba yo redactado. ¿Vale? había que poner algo, y yo había publicado un trabajo al respecto, y así luego lo aceptaron, y hay un par de frases que no son mías, pero bueno, da lo mismo. En realidad, si yo me pusiera ahora a quitar o reescribir este texto, que termina aquí, razas molosoides al final, y yo le introduciría, o sea, lo cambiaría, por ejemplo. Claro, aquí eh, había que poner de cara a la oficialidad, de cara, a, cara al reconocimiento oficial por parte de la Sociedad Canía Española, que dependía de la FCI. La Sociedad Canina Española le daba el primer visto bueno, pero después esto, quien realmente le tenía que dar... El, el plácem, el visto bueno, correcto, vale, ya está. La raza recono, eh, reconocida con este, eh, orígenes y difusión de la raza. Yo, aquí, claro, había que poner algo y entonces yo intenté hilvanar aquel perro de los españoles, que es lo que se trajo aquí, de la península, de la península ibérica, pero de España, no de Portugal. Esos perros de presa, esas tradiciones de perro de carnicero, perro para las vacas, para el ganado vacuno y todo eso, que hoy en día en la, en la península, en las zonas de ganado bravo y no bravo, pero sobre todo el ganado bravo, se utiliza el moderno eh, alano español, ¿eh? con los cruces que tenga, eso es lo de menos ahora. Entonces, bueno, pues yo le introduciría aquí, bueno, yo ya es que lo modificaría, y yo iría pero de presa, de los que acuerdo a los cabildos de Tarife, no sabemos cuándo desaparecen estos perros, eh, los perros de toro, que aquí no se menciona, aquí en Canarias no se menciona, menciona ningún documento que yo sepa, excepto en Viera y Clavijo, un dato de su cosecha, es un dato de su cosecha, como también es un dato de su cosecha, de Viera y Clavijo, eh, cuando se refiere, o sea, dato de su cosecha, eh, en el sentido de que, Viere y Clavijo, cuando se refiere a aquella cacería de asnos salvajes del siglo XVII, si no recuerdo mal, siglo XVII, eh, sí, pues, mmm, porque se habían reproducido de una forma extraordinaria, allí es una isla muy seca, y se comían los pastos, y el ganado vacuno y, y el caprino, pues, imagínense, y, y, el, y el lanar también, pues, eh, se encontraban, pues... Una, una precariedad alimenta alimentaria, porque entre los dromedarios, que se habían reproducido también de una forma extraordinaria, y los asnos asilvestrados, pues entonces hice una cacería, y dice, digo, eh, Abreu Galindo, que estaba en la cacería, dice Lebreles, pero en aquella época, Lebreles, en, en la denominación Lebreles, eh, podían entrar alanos, podían entrar, yo qué sé, perros de caza, de tipo sabueso, eh, lebreles, para cazar, bien. Pero con muy buen criterio, un buen análisis, a la conclusión que llegó Viera y Clavijo, puso mastines del país, mastines del país, no lo olvidemos, porque ha habido quien ya lo hemos visto anteriormente y volveremos sobre ese tema, quién de los nacionalistas independentistas y algunas personas del mundo de la cultura en, en Canarias eh, han hecho descender al... y así lo pusieron en, en el estándar en el oficial de la raza, mírenlo, cuando hablan del perro majorero no dicen perro de ganado como se le llama en Fuerteventura, o perro de la tierra, no, perro bardino o perro majorero, no, bardino el que es bardino, pero el que no es bardino y la raza no es bardino no es sinónimo de raza ya eso lo aclaré yo hace muchos años décadas bien un bardino puede ser una res bardina un, un toro bardino una vaca bardina un perro eh, lo que sea un tigre es bardino eh. Y es eso, mezcla de, per, de pelo blanco y negro y que viene del árabe baraxa, barcino, viene del árabe baraxa, que aquí se ha utilizado en el, ter, en los, en el campo barcino, eh, y bardino, bardino de origen incierto, que en el siglo XV hay obras literarias, textos, en Aragón, en León, en Castilla León, donde se dice Bardino y en el diccionario de Corominas sí, y Pascual, búsquenlo. Yo lo encontré gracias a don Luis Diego Cuscoy que me dijo, usted ha mirado en el libro de Corominas sí, y Pascual y yo no conocía el diccionario de Corominas sí, y Pascual entonces le dije, espere un momentito que voy a llamar a mi esposa llamó a la esposa a la casa y la señora pues no se aclaró y dijo, no se preocupe, mañana llámeme a las 11 de la mañana que yo ya tendré y efectivamente al día siguiente lo llamé me parece que fue así y luego fui a recoger, que lo había fotocopiado el texto y yo, bah, entusiasmadísimo me fui a la librería Reixac que era de un la había fundado un catalán eh, y en Las Palmas también un, otra librería eh, también la librería Reixac, luego esto pasó, pasó a ser la isla, al cabo de los años. Bien, entonces compré los cuatro volúmenes que había de Corominas y Pascual, que los tengo aquí a mis espaldas. Y, y luego salió, al cabo de un tiempo, ya me lo habían, ya me lo habían advertido los los libreros que estaba en preparación otro, el quinto volumen. Y cuando ya salió el quinto volumen, eh, yo lo compré y me lo traje y tengo el, el diccionario completo. Si no recuerdo mal, ahí lo tengo, son cinco volúmenes. Bien, entonces, ahí en el libro, todo tiene que estar, es que todo está documentado. No hay nada eh, inventado, no hay nada ni por inventar. O sea, es que si, si seguimos con lo de Bardino, verdino como raza, yo ya sé que hace 40 y 40 y pico años, aquí, en las Islas Canarias, nadie tenía claro, vamos, yo no me encontré con nadie, con una sola persona que tuviera claro eh, esto de Bardino, Verdino, nadie, que yo sepa. ¿Eh? Perdón, un segundito, que me están aquí llamando por teléfono, no me acordé de... a ver, un segundo, que lo silencio, y así nos quitamos de problemas... Ya. Bueno, entonces, eh, en el libro este viene de los expertos de los acuerdos cabildos. En el libro de Manuel Martín Bettencourt, en el estándar oficial, eh, lo que se ha hecho, bueno, y ha habido quien, gente del mundo de la cultura aquí, en algún libro que yo he visto, que no voy a entrar, porque no. Eh, pero que bueno, que yo tengo que hacer mi aportación basada en la realidad, en el conocimiento, que es el perro, el perro actual, el perro de ganado majorero, o perro de la tierra de Fuerteventura, todavía de los que se conservan hoy, los que se conservan más puros, que no hay ninguno puro, de todas maneras, una cosa que yo he venido pensando estos días, el perro, los perros de ganado se trajeron a las Islas Canarias hace, en 1404, eso no nos cabe la menor duda, y los perros de presa también, y las vacas, los caballos también, porque hay un documento que dice que autorice de los, a, a sacar de los reinos de Castilla 50 eh, piezas de armas, caballos y otros animales, pues ahí están. Y lo demás son historias que, bueno, que, que hay un, siempre, inconscientemente, muchas veces, un, una tendencia... Eh, con esa mentalidad que algunas personas todavía no, sé quién, no la querrán aceptar, yo qué sé, ese aborigenismo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El perrito de los aborígenes canarios en Telefía en Gran Canaria, que luego me he enterado yo de, de, de boca de un arqueólogo palmero que ya lo he mencionado, que dice que en La Palma se introdujo el perro y el gato, que estaba, lo habían introducido los los aborígenes a la isla, los que se establecieron allí. Y yo tengo que hablar con este señor, espero poder hablar con este señor, recabaré datos a ver si cuando se conquista la isla de La Gomera, si esos esos gatos y esos perros todavía vivían o simplemente se han encontrado restos felinos y caninos. No lo sé, todavía no, no lo he investigado, lo intento, lo voy a intentar, voy a seguir intentándolo. Bien, entonces en el libro de ese dice Pero majorero... Descendiente de los perros de los aborígenes canarios, ¿de dónde? ¿De Fuerteventura? Y ya he comentado. Hablan, No hay documentos. Y, y hablando con Don Luis Diego buscoy que fue una señora que yo tengo nombre y apellidos, porque el otro día revisando un, el trabajo mío sobre el perro de ganado majorero, que publiqué dos en el Mundo del Perro y en la revista Todo Perros. Eh, bueno, pues ahí... Tengo el nombre y apellidos de esta señora, y tengo una revista de Gran Canaria que no va de perros, pero que se menciona a esta señora, ¿no? Suárez Randall. Randall, imagínense ustedes lo aborigen que es y la can canaria que es. Canaria sí, todo el que nace aquí es canario, mis hijos son canarios, mis nietos son canarios. Pero es que eso no tiene ninguna importancia, nada, o sea, aquí viene un señor de África y dirá, no, este no es canario, ¿por qué? ¿porque es negro? El alemán que nace en Canarias, o sea, el hijo de alemán es aquí, si ¿sí es canario porque es blanco, o rubio, sí, y el negro no, y el marroquí, no, es que es, de es marroquí, ¿Eh? Bueno, pues vale, es de origen, no hace falta que nos lo digan, que el negro es de origen de África, pero si nace aquí, es canario, y si labora en Canarias y defiende lo canario, que es lo que tenemos que hacer todos es como el señor que es francés y defiende lo francés y, y el señor que es alemán y defenderá lo alemán y el día que Francia se divida en cuatro, pues bueno, se denominará como quiera que se domine denomine, pero defenderá su tierra ¿Eh? Eh, no entrará en ese nacionalismo absurdo ¿eh? que no tiene ningún sentido, simplemente que lo que es de aquí es de aquí y no es de Almería si fuera de Almería, pues de Almería ya está entonces, bueno, pues eh, ahí en ese libro y en la oficialidad está como de, el perro de Ganado Mojorero descendiente de, de perros aborígenes ¿de dónde? ¿De Fuerteventura? Fuerteventura no se han encontrado ningún resto Esa, la única mención que hay es en manos de los conquistadores en las primeras fechas, 1400 empieza en 1402 y en 1404 aparece la referencia y llevaban perros con ellos ¿quiénes? los conquistadores y en, ninguna, en ningún punto en ningún documento, yo al menos no lo he encontrado, que me lo demuestren, quien quiera, que entonces me callaré la boca y dirá, pues, tenían razón. En ningún documento. Marín de Cubas menciona los perros de los conquistadores en frente a los aborígenes. Y yo me llamé por teléfono al señor Sioronesco, que era una autoridad, era rumano, pero estuvo aquí muchos años, estoy leyendo ahora mismo la, la biografía de este señor, que escribió una señora rumana, eh, en español, hay muchos fragmentos, muchos, muchos, en rumano, eh, bueno, pues este señor, yo lo llamé por teléfono en los últimos años de su vida, no sé si dos años antes de morir o tres años, y le pregunté, oiga, señor Teodoresco, Alejandro Teodoresco, esto que dice aquí Marín de Cubas, es así, está documentado, y me dijo, no señor, eso es falso, no hay un solo texto, y hay que ceñirse a los textos de los tiempos de la conquista, a lo primero, pero Marín de Cuba no era de lo primero, ¿de dónde lo sacó? Bueno, pues él se lo inventó, como aquí tengo yo un libro de un señor que acaba de publicar, no sé si será conquistador de cuatro patas o no sé qué, bueno, pues este señor también, lo, lo leí una, un fragmento y digo, bueno, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, porque claro, eh, eso es mentir y, y burlarse de la gente que lo vaya a leer, eso es una burla, eso no es historia, cuando uno se refiere al pasado, de lo que sea, tiene que ser, estar documentado, o lo más próximo, lo más creíble, no una hipótesis, y incluso un afirmaciones, que los conquistadores aquí utilizaron los perros de presa, los alanos, en contra de los aborígenes. Eso está en ese libro de soldado, no sé qué, cuatro patas. Bueno, pues no es verdad, no es verdad. No me he tenido que dirigir a este, en estos momentos, cuando he leído eso en este libro, a, no he tenido que llamar a nadie porque domino bastante el tema ya, como para saber lo que es cierto y lo que no lo es, y no lo es. Y yo no tengo que recurrir a nadie para que me demuestre si el perro de ganado majorero eres de origen pre, esto, prehispánico, de los aborígenes de, de Fuerteventura o de cualquier parte de las islas, porque es falso. Y eso fue lo que me dijo a mí el señor eh, Don Luis Díaz Buscoy cuando le fue la, a convencerlo la señorita nacionalista guanchista Suárez Randall. Seguro que si sí, vive y se hace un estudio genético, probablemente lo de Suárez le viene, no por los aborígenes que, que bautizaron y les pusieron los apellidos, el nombre y apellidos de, de los que los apadrinaron, no, no, no, no, no, andaluces, estremeños, castellanos, que se lo haga, me parece que vive, pues que se lo haga, yo la invito a que se lo haga, y ya lo de lo de Randall, pues bueno, no hace falta pelearnos para eso, lo mismo, la misma película, Europa, ya está, no hay otra, ni siquiera española de la península ibérica, Bien, entonces, fue a convencerla que me lo dijo don Luis Diego cuscoy y que él le dijo, señorita, yo no sé nada de perros, pero sí le puedo asegurar que esos perros que él había visto en Fuerteventura, él, aunque no era arqueólogo de profesión, pero era un gran arqueólogo y escribió mucho sobre ese particular y sobre esos trabajos de Luis Diego cuscoy se han basado, muchos de los que estudian la arqueología de Canarias, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esta señorita se fue para la Gran Canaria y, bueno, pues no se salió con la suya porque quería que don Luis de Cuzcoy certificara que efectivamente esos perros... No. Imagínense, cuando la señorita Suárez Randall que yo probablemente la he visto en Gran Canaria en alguna muestra, alguna exposición, porque que yo recuerde, la primera muestra que se celebró en Canarias, la, el, el, diríamos que el, el fundamental era Ramón Sosa Roger, que ya hablaremos de él cuando hablemos de perros majoreros. Fuerteventura, Gran Tarajal. No sé si vive todavía este señor. Probablemente no, porque la última visita que yo hice allí a Gran Tarajal y estuve en su casa, estuve hablando con él, eh, tomando café con él, charlando largo y tendido, no era la única vez que lo vi. No, pues este señor ya era un señor mayor que yo. Entonces, eh, pues los perros de ganao majoreros de hace 50, 60, 70 años, 100 años, eran mastines eran mastines. No vayamos a comparar ahora, cuando digo mastines españoles, perdón, no vayamos ahora a asociarlos a los mastines que vemos ahora. No, no, no, no, no, no, no no no voy por ahí, no voy por ahí, ¿Eh? no voy por ahí. Ya en otro, en otro vídeo, porque ahora no lo tengo yo preparado, pero por ahí tengo yo una fotografía que me parece que ya yo la hice pública, que está en una revista, no me la he inventado yo, está en una revista, eso se publicó en su momento un perro me parece que del 1912 en, en Trujillo, en medio el perro sentado con las orejas mal cortadas, eh, un mastín de la época de reala, de caza de jabalí, y un, un, un realero por un lado y el otro por otro, gente de campo. Bien, entonces, esos son los perros que había en Fuerteventura. Por eso cuando yo he preguntado en Fuerteventura, en distintas ocasiones, hace años, no ahora, a viejitos que ya no existen, y a gente muy mayor, de 80, 90 años, y yo le preguntaba, ¿y estos perros? ¿Se pueden comparar? ¿Son iguales? ¿Son parecidos? ¿Qué va? Aquellos de antaño eran bravos, grandes, y ponían la mano así, ¿no? Grandes, ¿eh? Y cuando una pera se ponía en celo por ahí, que andaba suelta, y muchos de los ganaderos de aquella época, porque los cortijos, las casas de campo allí en Fuerteventura, rodeada de campo y todo eso, se le suele llamar cortijos. Imagínense por dónde viene de cortijos. Cortijos de los andaluces que se establecieron allí, eh, siglos atrás, desde los primeros tiempos de la conquista. Eh, en el repartimiento de tierras ya se lo terminaba. Cortijos. No me lo invento yo. Es un dominio público. Cualquiera que haya estado en Fuerteventura y hable con la gente, se da cuenta. Eh. Bien, entonces aquellos perros eran mastines y aquellos dos hermanos que yo me referí en más de una ocasión que tenía, dos hermanos de camada ya viejos, en la casa de los abuelos de Casto Berriel, que cuando yo lo visité hace 40, 40 y pico de años, y ahora es un señor mayor también, eh, él era un hombre muy joven, veterinario, bien y yo estuve porque él me avisó, y yo me había puesto en comunicación con él y un día me llama por teléfono y decía, mira Manuel, si quieres venir a Tefía, hay feria de ganado, y de mariquinaria agrícola, y nosotros vamos a presentar el grupo del Cabildo, los perros del Cabildo, un grupo de perros de aquí, de, que él le llamaba Bardinos, pero que no era así, y yo me presenté allí con mi cámara fotográfica, y ya he relatado que allí había tres señores, dos altos morenos de campo, de unos 40, 40 y pico de años, y un señor que tenía 83 años, y yo me dirigí a él, y me, yo iba a aprender, y a preguntar, y me dijo, mire, no, no, no, no, esto nada, venga por aquí que hay dos que se le asemejan, y había dos que los tengo yo en la fotografía de mi libro. Dos perros, de capa bardina. Dice, esos se, se, se, se parecen, pero no. No le llega a los de aquella época, ni muchísimo menos. Y encima estos no tenían uñas en las patas de atrás. Esos que fuimos a ver. Cuando los perros de ganado mejorero, todos, lo mismo que los mastines españoles, tienen uñas en las patas de atrás, dedos flotantes. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que en estos momentos... Todo perro de capa bardina que se trae de Fuerteventura, que se cría en Fuerteventura, o que se cría en el resto de las de las islas, que han sido traídos los abuelos, los padres de Fuerteventura, por el hecho de que tengan doble dedo flotante en las patas de atrás, no significa que esos son de pura raza. No, no, no, no, no. Porque yo he visto de una misma camada, adultos ya, un macho en una casetita amarrado, que me parece ya lo he dicho, y otro en otro, uno con espolones y con cara lobuna, del pelo lobuno, de mestizo de no de pastor alemán de mestizo, de pastor alemán ya a su vez, ¿no? Y luego el otro de capa bardina con doble espolón. Claro, cuando va allí una persona, que hoy se lo estaba comentando ya un amigo mío que tiene un perro de ganado, eh, muy bueno, aquí ya tiene 10 años el perro, los padres fueron traídos de Lanzarote, lo he comentado anteriormente en un vídeo, bueno, pues que a este señor le regalaron de cachorrito y luego lo crió, y eso no terminaba. Bien, pues, esos perros eran otra cosa. Y estos tenían que ver... Con aquellos perros del rey de Mauritania, eh, eh, el rey eh, que se educó en Roma y que dice que de Canarias le llevaron de Canaria, en dos perros de extraordinaria grandeza, eh, nada, y aquellos tampoco existía. Y que para demostrar que el nombre de Canaria viene de Can Canis del latín, mentira. Ya hemos hablado y está más claro que era. Y aunque alguien pueda pues buscar, sí, sí, que viene de Canaria, pues bueno, pues porque eso es, repite una mentira mil veces para que se imponga ¿eh? y la verdad quede marginada. Caunaria extrema. Los pueblos canarios en África, de ahí venía el nombre de Canaria. Y de Caunaria extrema, ahí, ¿eh? en África, en la misma costa. Bien, entonces, aquí ya nos hemos despachado, al menos yo me he despachado a mi antojo, que yo modificaría esta parte, pero que bueno, eso no cambia la realidad del perro, pero sí que confunde al personal, y confundirá con el tiempo al personal, porque claro, yo aquí lo que pretendí en su momento, y se aceptó así, quitando un par de parafitos que no son míos, eh, ilbanar para llegar hasta nuestros días. Perro de presa, el antiguo, luego llegamos a, a los perros de final del siglo XIX, llegamos tal. No. Pero después yo ya publiqué trabajos y los sostengo. No sabemos cuándo, se, cuándo desaparecen los perros de origen español. Eh, los perros de presa. El único que son conserva degenerado y mestizado es el perro de ganado mejorero. Y, y ninguno más. Los podencos es una raza que se, se ha ido haciendo, se ha ido haciendo con el tiempo. Eh, yo ahora no me quiero meter en el podenco, tengo un extenso trabajo publicado con fotografías, pero lo importante más que las fotografías son el texto. ¿eh? Y el texto siempre conduce a lo mismo. Cuando uno va a los orígenes, pues cuando se introducen las perdices en Canarias, pues la roja, la patirroja de la península, de España, pues se introducen los, los, los perros para perdices. ¿eh? ¿Cuál es la perdiz que hay en Tenerife y en Fuerteventura? La Moruna. ¿De dónde la trajeron? De África. ¿Y ¿Me lo invento yo? No. Porque la Moruna es del norte de África. La Patirroja, la perdiz roja, de España, en Gran Canaria, la que hay en España. El resto de las islas no lo sé, no me he dedicado a investigarlo. Pero sé que es así porque yo he tenido perdices aquí y se los, los cazadores les diferencian enseguida. Esta está es la moruna y aquella es la de la península. Bien. Todo viene de algún sitio, pero de aquí no. La rueda, ¿existía aquí? No. No existía la rueda. ¿Aquí los metales se conocían? No. Aquí había una escritura que escribiera los aborígenes en alguna de las islas. Los expertos, que lo digan. Ahí está, Suárez Artiles, Francisco Suárez Artiles, Tebrite. Un diccionario de términos aborígenes y tal igual, que hay? Topónimos, ta, ta, ta, ta, ta, pero no se sabe de significados. ¿Hay algún párrafito en los textos que, que se conservan de los primeros tiempos, siglo XVI, y eso, eh, traducido al español? Que supuestamente eso es lo que parece que decían, pero nadie sabe lo que decían esos textos. ¿Cuántas lenguas se hablaban en Canarias? ¿Quién escribía? ¿Quién? Los árboles en general. El eucaliptus hay mucha gente. Yo pregunto por aquí cuando salimos a caballo. ¿Saben de dónde viene este árbol? No, de Australia. ¿Saben de dónde vienen estos, estos árboles tan grandes que son? ¿Cupresos? Les tengo que explicar, porque no lo saben. Cupresos, vale, ¿de dónde proceden? Se lo tengo que explicar. Eh, el insignis, el pino que hay en el monte de reforestación, ¿de dónde procede? De Florida, tampoco lo saben. Yo tampoco lo sabía. Yo me enteré por un ingeniero. Eh, un ingeniero de montes y tal, que salíamos a caballo, y yo muy aficionado a estos temas, claro, lo ignoraba, lo ignoraba casi todo, ¿no? Y yo eh, conocía algunos árboles de aquí, de la flora de aquí autóctona y la que no, y él decía, mira, esta no es autóctona, esta sí, esto se llama eh, jarón, esto se llama jara, eh, tal, bueno, pues... Entonces, aquí está lo autóctono y lo que, lo que se trajo después, y que se ha seguido trayendo después. Entonces, los perros, vuelvo a lo de los perros, los perros estos de ganado majoreros son de origen español. Los perros de presa que hubo y no sabemos cuándo se extinguieron, origen español, no inglés, porque los españoles aquí traían lo suyo. Los españoles, el reino de España y los españoles, toda la aristocracia, los ejércitos, eh, estaban enfrentados a lo inglés. Hasta 1850, 1850, no se permite que aquí se establezcan ingleses, o, pero sobre todo ingleses, porque alemanes y eso no había problema, y menos eran cristianos católicos, ¿no? pero con... Es, con, con, con con Inglaterra, que es de lo que tratamos, aquellos y los perros los ingleses, que yo fui el primero que escribió sobre ese tema, que después yo me desdije, dije, no, no, no, porque yo no sabía lo de los acuerdos, los que las ordenanzas, pero cuando yo leí todo aquello, digo, pero si aquí hay una mina, ¿cómo vamos a estar hablando de perros ingleses? Ahí encima, siglo XVI, ¿dónde estaba el Martín, el Martín inglés? Que alguien nos lo diga porque no lo sabemos. Sabemos que hay un perro en inglés, bull, llamado bulldog inglés, pero de toro, eh, bull terrier, bull mastiff, y, y, y el bellington terrier, parece ser, si no recuerdo mal, y que alguien me corrija si, si yo no estoy en lo cierto, el bellington terrier, cruzaron con el bulldog inglés, o un perro de ese tipo, bulldog inglés, y sacaron ese perro con esa cabecita de carnero, eh, y eso no terminaba, es un terrier, el bulldog inglés, el, bulldo, el el mastiff y el bullmastiff, como ya demostró en su momento Carlos Olamelero, bueno, y otros estudiosos, ¿no? Eh, yo había leído algo al respecto, pues perros de toros españoles. O sea, que el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y hasta finales de XIX, esos perros que aquí venían los barcos, con esos perros, pensando que los españ los canarios cruzaran con ellos y las peleas de perros, bueno, pues yo voy a demostrar otro día porque esto no me lo he preparado para nada porque dije, bueno, voy a, voy a desfacer algún entuerto, que es eso de que yo dije que venía por aquí el perro de tal, del calabazo ¿no? bueno, pues ya quedó claro y digo, voy a hacer un comentario del estándar por eso de los perros de curto que son muy masivos bueno, ¿quién lo dice? el que conoce el estándar no pero yo recomiendo... Que se vaya al estándar este, a este estándar. Pero es que el otro no difiere mucho en cuanto a pesos y medidas. ¿eh? Bien, entonces vamos a dejar este punto a un lado. Y ya queda claro que los perros de presa eran de origen español. Y si no, que me lo demuestren. No que digan, pero sin datos. No, no, no, no. Que me lo demuestren. O que nos lo demuestren. ¿Eh? Eh, y luego vayamos a los pesos. La descripción, por ejemplo. alzada la cruz, léanlo, por favor, para que después no digan incongruencias en comentarios a mis vídeos o en conversaciones. ¿no? Lo más importante, a la hora, para conversar, si yo quiero hablar del caballo español, del caballo lusitano, del caballo árabe, tendré que tener un profundo conocimiento de la, de la raza y del estándar de la raza. Porque sin estándar no hay raza. Cada cual va a lo suyo, tanto en el perro de ganado de Fuerteventura como en el perro de presa. Cada cual saca un perro y cada uno le sale de una manera y eso termina. ¿Pero eso tiene algún futuro? Yo pienso que no. Que tenemos futuro, nuestra raza tiene futuro, tanto en el perro de ganado mejorero. que hay que reconstruir, hay que recuperarlo. Ese sí que se puede recuperar. Veremos hasta dónde llegamos. Porque yo estoy empezando nuevamente, yo llegué a tener 19 ejemplares y abandoné porque mi economía no me permitía estar alimentando tantos perros y que luego cuando yo ofrecía algún cachorro que más o menos era aceptable y no lo podía vender porque nadie, nadie se interesaba donde menos interesaban eran canarias aquí cuando alguien saca una camada de perros majoreros se las ve y se las desee para colocarlos cuando se ponga de moda porque empiecen a solicitar que esté ya más o menos recuperado y empiecen a solicitarlo desde el exterior a amigos entonces es cuando se descubra el perro de ganado de Fuerteventura, que será común a todas las islas. Yo recuerdo ahora, en Gran Canaria, yo no estaba en el mundo del perro, y era un hombre de, sin barba, el pelo cortito, ¿eh? traje, corbata, era uno de tantísimos millones de ciudadanos que deambulaban por el mundo, trabajando por cuenta ajena hasta que acabé hasta aquí arriba, no pude soportarlo más y yo me busqué mis excusas para irme a Venezuela, y por allá me perdí y a la vuelta me di cuenta que yo había tomado una decisión importantísima y allí me di cuenta yo, al estar entre los aborígenes Urequén o Pemón, de las dos maneras se les conoce, allá en la selva venezolana, en el estado Bolívar, que para vivir y mantener una familia y sacar adelante una familia no había que estar dentro de ese sistema de esa manera, porque los seres humanos somos seres humanos, formamos parte de un colectivo, pero hay distintas maneras de pertenecer a ese colectivo. Yo ahora me siento feliz, me siento desde que yo me sacudí la corbata, al traje, y dije, nunca más me voy a poner un traje, nunca más me voy a poner una corbata, nunca me había puesto un pantalón tejano, lo que en Venezuela llamaban, que yo me enteré allí por cuando yo estuve allí, blue jeans. Bueno, pues yo nunca me había puesto un pantalón tejano, yo era un joven elegante, que servía a un sistema, a una multinacional, después a una nacional, eh, y todo eso me lo sacudí, física y mentalmente, porque si mentalmente no te lo sacudes, el resto sigue lo mismo. Entonces, desde entonces yo he vestido siempre con pantalones tejanos, o blue jeans, como dicen en Venezuela, siempre. Busco de lo mejor que haya por ahí y me compro cuatro iguales. Lo mismo, por ejemplo, que estos polos, que son de calidad, que pone aquí centro hípico la esperanza bueno, y dirán, caray, siempre lleva el mismo polo no, no, no, no. yo tengo 5 o 6 de cada color, verde y rojo yo no voy uniformado a mí nadie me ha uniformado sino que, como tengo un centro hípico yo voy por la calle y dicen, ah mira, este es el centro hípico de la esperanza llegan aquí ah, ya saben que yo soy de aquí del centro hípico de la esperanza pero yo nunca más me he puesto ahora, siempre voy con pantalón tejano excepto cuando monto a caballo, cuando monto a caballo me pongo un, pata, un pantalón fabricado en Alemania para montar a caballo, buenísimo, me compro tres, cuatro y cuando ya se van gastando me compro otros tres o cuatro. Yo no necesito salir a la calle cada vez que salgo con una ropa nueva, con un calzado, que, no, que la gente no me haya visto, eso lo dejamos para la reina de España, eso lo dejamos para estas mises y para esas personas que van a dar el pego pero que en realidad carecen de entidad propia. Totalmente Totalmente Entonces pues yo no lo necesito Yo no tengo ningún complejo Yo me voy ahora mismo a Alemania Y yo llevo, yo llevo este polo Este pantalón tejano el mismo, La misma ropa que yo llevo aquí Lavadita, limpita Viajo a Barcelona A Madrid, a Sevilla A donde yo quiera ir A Portugal, Alemania, Inglaterra Así he ido yo y seguiré así. Eso sí, siempre busco calidad porque es más duradero. El, el sol lo quema menos. Son cómodos los polos de tejido, algodón y fibras de no sé qué. Bueno, entonces, eh, yo en aquel entonces en Gran Canaria, cuando yo preguntaba por los perros canarios, que yo no tenía ni la más remota idea, y yo no sabía qué diferencia había entre el perro bardino y el perro de presa, pero es que preguntaba y nadie me lo supo aclarar. Lo descubrí yo con el tiempo. Nadie me lo dijo. Nadie me dijo, ni los viejos peleadores de perros. Nadie. Estos son los perros de presa. Y aquellos, son... no, es que preguntabas por la calle y perros de presa, pues no sabían. Y yo convencido de que había unos perros de presa, y al final acabé dándome de bruces en, en, contra la realidad, que no había. Pero sí había per de Fuerteventura. Claro, si yo hubiese ido a Fuerteventura, en aquellas fechas, antes de irme yo a Venezuela, o sea, antes del 73, pues, mmm, bueno, pues me hubiese... Pero tampoco yo tenía datos como para comparar, y, ni datos como para comprender. Y claro, yo tenía... Ahora tengo datos para saber si yo iba a Fuerteventura el perro bardino que se me presenta por la calle que me dice, mira este, yo digo, no, esto no vale para nada. Y se lo tengo que decir al ganadero de allí. Porque ayer mismo un joven de Fuerteventura, que es cabrero, que tiene perros de ganado majoreros, me mandó un WhatsApp, que lo tengo aquí en mi móvil, ¿eh? de una perra y una cachorra de unos 7 u 8 meses, que no se parece la cachorra a la, a la adulta en nada. Que los quita un cabrero que se los han regalado, pero que este cabrero tiene ya sus perros de ganado. Y que estos pues anda buscando a ver a quién se los coloca. Vale. Y le digo yo en el WhatsApp de la cachorra, esta no vale. La adulta que parece que ya tiene sus años, pues sí da el tipo. Se le ve de, de delante del pecho hacia la cabeza, sí las orejitas plegadas, la expresión. Pero le digo yo, pero esta da el tipo. Pero habría que ver cómo está de carácter. Le digo yo en el WhatsApp cómo está de carácter, eh, cómo está de cadera. Claro, verla más en detalle. Y para ver cómo está de cadera hay que ir a A mí si esa perra, yo voy a Fuerteventura, por ejemplo, y me permiten llevar, yo la veo, y digo, vale la pena radografiarla por el carácter, el talante, el porte, el tal. Digo, esta perra puede servir para la reproducción, para sacar algo. Y de, de ese algo, con un perro de aquí, que yo sé, bueno, pues dejar uno o dos se crían cuando tienen ya cinco o seis meses ya sabemos lo que son si uno es el que puede dar ¿eh? algo los demás pues nada los colocamos pero no para la reproducción pero claro yo en aquella época aunque hubiese sido ido a Fuerteventuro yo no tenía capacidad para comprender si aquello que se me estaba mostrando era o no era válido si valían o no valían eso es lo que le pasa a la inmensa mayoría de la gente que vive en Fuerteventura que no tiene ni la más remota idea ah, pero son de Fuerteventura, son majoreros y son de familia de cabreros bueno, pero eso no me dice nada todos los alemanes saben de pastores alemanes lo que sí es verdad es que en Alemania son cientos de miles los que saben lo que es un pastor alemán de calidad en Fuerteventura y en el resto de las islas canarias se pueden contar con los dedos de la mano los que saben realmente captar la calidad de ese perro de ganado que se le muestra, porque yo estaba viendo últimamente un vídeo o dos de lo último que se ha presentado en una exposición que ha organizado el club del perro de ganado majorero que ellos le llaman Bardino Majorero, ellos se ponen, les entra como la urticaria eso de perro de ganado, perdón, es que Fuerteventura es perro de ganado Claro, basta que sepan alguno de estos y hagan un comentario, eso no, de Manuel Curto, como pasó con Antonio Cardona Sosa, Bardino. Digo, no, estás equivocado. Estaba Clemente Rey Santana. La, cuando me presentó a Ramón Sosa Roger, digo, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, Antonio Cardona Sosa en Gran Canaria en la feria del Atlántico, dice, mira Manuel, que te voy a presentar a Ramón Sosa, Ramón Sosa Roger, Manuel Curtó. Cuando dijo eh, Manuel Curtó, porque yo tenía referencias de Antonio Cardona Sosa, cuando este Clemente Reyes dijo Manuel Curtó, le había al otro, la mirada se puso tenso y en guardia, ¿no? Y entonces, nada, yo fui al grano enseguida, empezamos a hablar, y él que no. De manto gris, nada, esos es de pastores alemanes, de, de, de nada. Y con esa persona que vas a, es como un señor creyente en no sé qué, y que tú intentas convencerlo de que está equivocado, que está totalmente equivocado, que anda perdido por la vida. Que es lo que dice Krishnamurti, en, me parece que es en Diario 1 o Diario 2. Eh, Krishnamurti era un señor de la India, un sabio de la India, que estuvo en Florida creo que 30 años. Y este señor me parece que quitando Diario 1 y Diario 2, todos los escritos que hay fueron recogidos, eh, partida, o sea, seguidores de él que, que luego lo, lo, lo publicaban, no, lo juntaban, lo decían en libros y lo publicaban. Yo tengo algunas cosas de ahí. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, Krishnamurti, nada que ver con Satguru. Entren en Internet, en YouTube y busquen Satguru, como quiera que lo escriban, y verán cómo lo encuentran. Y si lo siguen un poquito, verán ustedes qué cabeza. No es Dios, eh, cuidado. ¿Qué sabio? Sabio de saber. El peor de los males de Sócrates, la ignorancia. El mayor de los bienes, el conocimiento, el saber, es pues eso. Entonces, eh, yo preguntaba por los perros, nadie me supo decir. Yo fui evolucionando desde que me establecí en Tamaimo. Y tuvo que ir pasando el tiempo. Y ahí me fui dando cuenta y preguntando aquí a ella y yo sacando conclusiones, ¿no? Y ahí es donde, en casa de Manuel Martín Betancourt, que nos habían invitado a comer, me parece que era un domingo, eh, estábamos allí, Mercedes Guillén Rodríguez, mi primera esposa, eh, y mis hijos que eran pequeños, tres, porque después vino al cabo de diez años del más chico, vino a Serina. Bien, estábamos allí... Y yo le dije a Manuel Martín Bettencourt que ya tenía, eh, ah pues vamos, va, yo llevaba el maletín de la Olivetti Lettera en su maletín, una, una maquinita pequeña de escribir, mmm, que era muy usada en aquella época, y digo voy a escribir tal, dice, ah bueno pues vamos a sentarnos para, y yo le dije no, no, no, no, porque yo no quería que le interviniera. Si sí, él no tenía ni la madre, no te idea. Él me había comprado hacía eh, poco tiempo un, el, el maján él Tenía un perro lanudillo por ahí muy simpático, eh, que no se sabe de qué cruces tenía. Y como yo me iba a sentar con ese señor allí para discutir o dialogar sobre lo que yo tenía que escribir. No, no, dije, no, yo ahora hice menos de un párrafo. Y allí planteaba, ¿cómo hay que llamar a este perro? Ya esto lo he relatado, lo he escrito en algún artículo que está por ahí. ¿no? Entonces... ¿Cómo hay que llamarlo? ¿Perro basto? No. Perro basto es como la vaca basta, que es, que es distinta a la vaca lechera, que es la vaca fina. El perro fino es el que se utiliza para la caza de conejos tal y tal cual. Y el perro vasto es un perro vasto, para guarda, producto de cualquier cruce. Entonces, perro de presa, sí, pero canario, por ser de Canarias. Y así quedó. El artículo se publicó en el periódico El Día. Él seguro que lo tiene esto guardado, ese artículo, si quiere que lo saque, lo que lo puede, por internet, que lo puede divulgar, para que vean que yo no miento, pero no lo va a poner, no lo va a poner, lo mismo que no va a poner el proyecto de estándar del perro de presa canario que se publicó en la revista Doggy People. ¿Por qué no lo, pueden? ¿Por qué no lo ponen? Porque no interesa. Pero, señores míos, cuando estudiamos una raza, hay que dejar las animadversiones a un lado. A mí no me van a perjudicar ni me van a elevar a los altares porque se confirme que efectivamente lo que yo he venido diciendo es verdad y no hay más verdad que la realidad, y la realidad es esa, no hay otra. Bien, y es probable que haya más personas que lo tengan, esos el proyecto de estándar que se publicó en la revista Doggy People, seguramente lo tiene Miguel Ángel, probablemente González, el pichón, lo tendrá, Rafael Oropesa, pienso yo que puede que lo tenga también. Eh, pero bueno, Martín yo sé que lo tiene, porque no sé si fue el mismo el que me lo pasó a mí, luego a mí se me extravió. Bueno, pues entonces vayamos a por los pesos. Alzada la cruz, 61-66. Midan los perros con un cinómetro. Miren ¿Qué significa cinómetro? Es una medida de altura y longitud. Que Yo tengo uno de madera que me lo regaló a Negrete Smith en Alemania porque ella se había comprado recientemente uno de aluminio. Y me dijo: Toma Manuel, llévatelo en alemán, mediante traductora porque ella no habla español ni yo llamo alemán. Lo pongo claro para que no piensen: Uy, se, se, este se codea en alemán con los alemanes. No, no tengo ni idea. Yo sé decir Tschüss ¿eh? y, y no sé qué más. Punto. Y cartofans. Luego, cabeza tipo braquicefálica, tendencia cuboide, aspecto macizo, macizo. La proporción cráneo-cara es de 6 a 4. La depresión frontonasal es poco pronunciada. ¿Vale? Bien. Longitud media 25 centímetros, cabeza. Vayan al estándar. Empápense del estándar. No hablen cosas, quien quiera que sea. Que no esté meando, como se suele decir en español, fuera del tiesto. No, ciñanse al estándar. Bien. Eh, perímetro medio cefálico, 60 centímetros. A mí me parece que en el oficial no está el perímetro cefálico. Si no recuerdo mal. Ahí hicimos constar el perímetro cefálico, dice. Cráneo, convexo en sentido anteroposterior y transversal. Hueso frontal plano, plano, no convexo. Arcada cigomática muy marcada. Arcada cigomática muy marcada, busquen. Muy marcada, con gran desarrollo de los músculos temporales y maseteros, maseteros. La mayor parte de los perros que vean ustedes en Canarias y fuera de Canarias son planitos de quijadas. No hay maseteros. Atentos. Y de la región, eh, músculos temporales y maseteros, y de la región suborbital. Tiene que estar lleno y con músculo. Bien. Eh, la depresión entre senos frontales es marcada. Atentos. La cresta occipital prácticamente borrada por los músculos de la nuca. En un Podenco y otras razas de perro, pero todo alemán y eso, ustedes le pasan la mano por la nuca aquí arriba, en el, en el occipital, y es muy marcado. Pues no. En el perro de presa canario, y el, los ojos bien separados y grandes, los maseteros bien desarrollados. Los ojos separados, los orbitales separados. Canal frontal abierto. No haciendo un stop ahí, como se ven muchos perros. Muchos. Cara o hocico De menor longitud que el cráneo. Ya se ha dicho 6-4. Normalmente representa el 40% el caño nasal. Del 100, de 10, por ejemplo, 6 pertenecen. 4 pertenece al caño nasal y 6 al cráneo. Del total de la cabeza. Es de gran anchura. En prolongación del cráneo. El morro. El caño nasal. Atentos. Las líneas cráneo son rectas y longitas. Eh, aquí me pasé. de prolongación del cráneo. De gran anchura. El hocico. El morro. Aquí ha estado un amigo hace unos días, es muy buen amigo mío. Y estuvo viendo, le estuve, yo no le enseño a todo el mundo a mis perros. Yo soy muy reservado con mis perros. Se los enseño a quien me parece. Y le enseño los que a mí me parecen. Estoy en mi casa. Entonces estuve enseñando cachorros no a elegir. Yo le fui enseñando y fue viendo. Y entonces cuando salíamos de ver distintos perros cachorros, cachorronas, cachorrones, adultos, y me dijo, ¿no tienen el morro muy ancho estos perros? A mí me sorprendió, porque mi preocupación es que lleguen a tener un buen ancho, de... y los maxilares anchos, de un colmillo al otro, cuando usted le abren la boca, tiene que tener el paladar ancho, si tiene el morro ancho, el caño nasal ancho, yo siempre ponía el símil de en forma de teja, ancho ¿eh? pues tendrán los colmillos separados de arriba y de abajo y esa es la cabeza del perro de presa canario, y ustedes cuando ven perros de presa canario la inmensa mayoría en España, o sea en Canarias en la península y en el extranjero tienen el cráneo ancho un ligero estrop o, o, o, o, o, o acusado estrop stop, y el morro luego baja estrecho y los belfos colgando ahí abajo y babosos cuando se mueven un poquito babosos bien, entonces aquí lo dice ¿Eh? de gran anchura luego nariz o trufa fuertemente pimentada en negro con orificios bien abiertos y he visto perros producto de cruces de bullmastiff, que se le nota enseguida que el caño nasal no se corresponde con lo que se describe en el estándar y que lo que es la nariz o trufa es escasita porque el bullmastiff cada vez lo han ido degenerando más no tienen casi caño nasal, la mayor parte de las familias y una, parece una castañita, la nariz, la trufa Eh, y con orificios bien abiertos, que puedan tener una buena capacidad respiratoria. Cualquiera que me está oyendo, más de uno podrá decir, sí, para vale, ya, ahora se entretiene aquí a leernos el estándar, miren, perdonen, que no quiera escucharlo, pues que no lo escuche, que apague, bueno, adiós, muy buenas. Pero es que nosotros recibimos constantemente mensajes que se ve que no leen el estándar y que no tienen en cuenta los detalles en Hispanoamérica, en Norteamérica, en Canadá, en los países europeos, en todos lados, tenemos que estar respondiendo a cuestiones que ya tenían que estar superadas, que lo supieran, que lo tuvieran en cuenta a la hora de analizar un perro, Mirar a ver cómo es ese perro, cómo es la, la, el caño nasal, el cráneo, todos los maceteros. Y entonces se darán cuenta que por mucho que digan presa canario, en los papeles, sí, que tiene el pedigrí, muy bien, ¿y qué? Pero si corresponde ese perro con lo que dice el pedigrí, ese es el problema. Ese es el problema. Otra cosa, el perro de presa canario no es un terrier. Es un perro de presa canario. ¿Qué significa eso de un terrier? Bueno, pues... Ahí los pueden ver en Internet. Ataque lanzado como fiel agalgados. ¿eh? Y luego esos perros, cuando usted coge el estándar, dice... Anda, Curto, tiene razón. Esto se sale del estándar. Esto es, es otra cosa. Están sacando otra cosa. ¿Qué les gusta ese perro? Para el ataque, para la persecución. Yo no tengo nada que objetar pero ese perro no se ajusta al estándar. No hace falta ser presa canario, sino parecer presa canario. Tiene que ser y parecer. ¿Qué significa el parecer? Pues eso, caño nasal abierto, frente plana, cráneo plano, maseteros bien desarrollados, el caño nasal amplio, las fosas nasales, los orificios nasales bien abiertos. Eso es el perro de presa canario. Bien. Labios o belfos, medianamente gruesos y carnosos, medianamente. El superior cubre el inferior y en su conjunto, visto de frente, desde frente, es una V invertida. Bueno, la V invertida es en todas las razas, en casi todas, y en los molosos en todas. puede ser los belfos más colgantes, menos, bueno, los labios más colgantes, menos colgantes. Bien. V invertida, las mucosas son de color oscuro, Oscuro. Eh, aunque puede aparecer el tono rosáceo, siendo no obstante el negro el deseable. Normalmente no babea. Atentos. Normalmente no babea. Eso, si nos paramos a analizarlo, normalmente no babea, pues hace poco unas señoras, no sé de qué país... Decía que su perro babeaba constantemente. ¿Por qué? Porque en esos perros no está metido el perro de ganado majorero. La, la gran cualidad del perro de ganado majorero, entre muchas otras, si sí es un buen ejemplar. El instinto de guarda por ejemplo, la desconfianza. El perro de ganado majorero, cuando tú lo vas, si es genuino, cuando tú vas a él, el perro no se va a dejar acariciar. Y yo se lo garantizo. La mayor parte de los perros de presa canario, le hablo en tono cariñoso, van a él, a no ser que haya sido soliviantado una y otra vez para, provocándolo, para que ataque, para que desconfíe del enemigo o del aparente enemigo. Pues entonces ya el perro está alerta. Por naturaleza, digo yo siempre, por naturaleza, instinto de guarda. Y el instinto de guarda va a fallar mucho o va a estar ausente. Si el perro le hablan en tono cariñoso, que no ha sido soliviantado, no ha sido provocado, y van a acariciarlo y se va con él. Y lo cogen y se lo pueden llevar. Pero el perro de ganado majorero si está en la genética del perro de presa, de calidad, el perro de la majorero eso se lo transmite al perro de presa. O sea, ese perro de presa que tiene ese majorero, hace que tenga ese comportamiento que no tienen la inmensa mayoría de los perros de presa. Porque no tienen majorero. Y si lo tienen, era una birria de perro de ganado majorero. Porque yo los he visto que mueven el rabito, eh, meten el rabo entre las patas, ese no es el perro de ganado majorero, aunque tenga las, la capa bardina, eh, le llamen bardino... Eh, y majorero y que tenga doble uña en la cada pata trasera eso no vale para nada ese no es el genuino perro de ganado majorero se lo garantizo y lo puedo afirmar que eso no lo puede afirmar el cinófilo de biblioteca ¿qué quiero decir? solamente era cinófilo de biblioteca Salvador Gómez Toldra, que fue el que me lo dijo por teléfono, dice, no, la criadora es mi hermana, yo soy cinófilo de biblioteca. Este señor escribió eh, monografías sobre perros, revistas, director de revista y da va, va, va, va, va. vale. Pero este señor había limpiado muchas cacas de perros, había dado de comer mucho a muchos perros, este señor asistió a muchos, a muchos partos, este señor se pasó noches en vela atendiendo perros de parto, este señor adiestró perros, este señor se preocupó, por conocer eh, los comportamientos sin previos adiestramientos eh, de perros en su medio ambiente, a ver cómo se comportan, como yo he hecho en Fuerteventura con los perros de ganado majorero que yo he tenido aquí, que he ido a ver a otros sitios, no solamente en Fuerteventura, sino en Gran Canaria, en Tenerife. El perro de ganado majorero, todavía hoy, el que tiene algo, yo les garantizo que lo van a acariciar y no se deja. Métanle la mano para que vean. Es más, si está suelto en un cercado, en algún sitio, el perro a lo mejor le ladra, tiene un ladrido muy peculiar, que esa es otra. Y yo sé, y se lo decía Juan Fuentes Tavares no hace mucho, digo, ese perro tiene el ladrido del majorero. Porque además esa raza tiene un peculiar ladrido. Por ejemplo, los perros de Terrier, de Pitbull, de Stafford y todo eso, tienen un graznido, por decirlo de alguna manera no tiene ese ladrido ronco, cavernoso, profundo, como yo describí ya desde el principio, que eso se incluyó en el, en el estándar. Esos graznidos, eso... eso no es del perro de presa canario. Y el perro de ganado majorero tiene un ladrido peculiar. No solamente es el prototipo, lo que es la parte exterior, las orejas plegaditas, esos perros de ganado majorero que tienen las orejas planas en los laterales de la cabeza, sálganse de ellos. Ese no es el perro de ganado majorero. Los perros que tenía Castito Berriel, ya viejos, de la casa de los abuelos, que allí nos, la casa nos habitaba, allí estaban los dos perros, tenían las orejitas plegaditas. Tenían maseteros, y eran majoreros. Unos buenos maseteros. Los labios recogidos, esa mirada. Y cuando el perro de ganado majorero, que tiene mucho de, de, de raza, eh, en cuanto ustedes se dan la vuelta o le van a él, los va a enganchar, sin haberlos adiestrado nunca, nunca, sea macho o sea hembra. Le puede estar moviendo el rabito, pero la primera que se descuide, el perro lo tiene encima. Y yo iba con Juan Fuentes hace unos cuantos meses, un año y pico, año y medio, fui a verlo, a saludarlo, a la finca, cerca de aquí, y a ver sus perros de ganado majoreros. Y había una perra majorera ladrando, ladrando, ladrando, ladrando, y, yo, y Juan Fuentes iba a mi izquierda y yo a la derecha. Y la perra, pues como a 10 metros, a mi derecha. Y en una de esas vino la perra, dio la vuelta y me enganchó a mí el pantalón. Me pegó una sacudida, menos mal que no me enganchó, me rozó, ¿no? La pantorrilla Se me quedó mirando y salió para arriba. O sea, yo estaba en su terreno. Claro, Juan no supo atajarla a tiempo. Porque un perro mío yo le llamo la atención porque si no hago lo que hizo el cabrero. Sobre eso ya haremos un vídeo con un perro de ganado majorero. ¿Eh? Y otros perros que los cabreros adiestran aquí. Cada vez hay menos cabreros con cabras sueltas en el campo u ovejas en el campo. Pero los cabreros sí sabían para sus menesteres enseñar a sus perros. Fuera la raza que fuera. Bien, sigamos. Maxilares ya, orejas, colgantes cuando están completas, de arranque brusco y mediano tamaño e implantación alta, cierto. Las mantienen planas sobre el cráneo o plegadas, ya lo he dicho yo más de una vez. Plegadas, puede ser por bullmastiff, por bulldog inglés o por perro de ganado majorero. atentos ¿eh? cuando le viene por el perro de mejorero en el conjunto del perro de presa se, se ve los labios, la expresión, la mirada ¿eh? cuando es por el bulldog inglés muchas veces pliega la oreja en rosa pero alta eso no es del bullmastiff eso es del bulldog inglés que lo conserva, es un salto atávico ¿Eh? y el bullmastiff la inmensa mayoría de ellos tienen plegada, que eso le viene del bulldog antiguo y yo no sé cómo era el perro de toro español, las orejas, no puedo hablar, porque a lo mejor también lo traía de él, pero eso viene de los terriers ¿qué más? vayamos a cuello, cilíndrico recto, macizo y muy musculoso especialmente en la parte superior es más bien corto y su borde inferior presenta la piel floja que contribuye a la formación de papada no excesiva. Aquí no especifica la papada. Aquí, ¿por qué razón? Longitud media del cuello, ¿no? Tiene que formar doble papada, de adelante a atrás, partida en dos, pero no en forma de bolsa, que es lo que da el Mastín Napolitano. ¿De acuerdo? Otra característica que se ve en algunos perros de presa, que esto no se especifica aquí, entre algunos perros de presa, sobre todo en Gran Canaria, que es donde más influencia el Mastín Napolitano ha habido. Y el Mastín Napolitano, que haya podido ver en Tenerife, es porque lo hemos traído de Gran Canaria, los cruces. El Mastín Napolitano, la tendencia de los cruces de Mastín Napolitano, Los productos, porque el pastín napolitano es así, es el escroto colgante, descendido, y los testículos dentro. Y, entonces, y cuando van, a, ya tienen 4, 5, 6 años, pues los, la bolsa testicular con los testículos dentro cuelgan. Eso no es típico del perro de presa canario. Tiene que estar el, re, el escroto recogido. Atentos a ese detalle. En Gran Canaria se ve mucho perro con ese defecto, y eso yo lo veo un defecto. El otro defecto, la piel del mastín napolitano o los cruces de mastín napolitano, es lo que es al tacto, es muy fina y muy delicado, y esos perros cuando se echan con frecuencia constantemente en, en, en suelos rústicos, de cemento vasto, de tal, eh, pues se le forman unos callos y a veces enormes. Enormes. Eso es del mastín napolitano. Eso no le viene por el bullmastín, ni por el bulldog inglés, ni le viene por el perro de ganado majorero, por supuesto que no. En el mastín español no se da, eh, porque tiene una buena protección de pelo. Entonces, eso hay que cuidarlo. Es un defecto. Cuando ustedes vean esos cueros colgantes, más tienda purita. ¿Qué más? Las extremidades anteriores, bueno, pues no hay más que hablar. Bien aplomados, paralelos y bien aplomados. No hacia afuera, que eso su suele dar en los cruces que se han introducido de mastín napolitano y de algún bulldog, pero los bulldogs de calidad, aunque tengan sus defectos, los han mantenido bien aplomados. Los ingleses han cuidado mucho el tema morfológico en ese aspecto. Entonces, ese abrirse las manos, de desviación de aplomos, suele darse en los perros que predomina el mastín napolitano. Otra cosa. Aquí te pone pie de gato. El dogo alemán no tiene pie de gato. El mastín napolitano, unos más, otros menos. Y hablaré más adelante porque ahora no me quiero meter en eso. ¿Por qué razones? Pie de gato apretado. Uñas sólidas. Negras, bueno, uñas sólidas son todas las razas en realidad. Pero En fin, negras o blancas en relación a la coloración de la capa, claro, si es calzado de blanco, pues tendrá uñas blancas, la parte que le toca el blanco, pues la uña será blanca, eso no le quita, ni, ni le, o sea, no le resta ni le añade calidad para nada, nada, eh... ¿qué más? extremidades, ya lo hemos dicho, los codos no deben ser ni demasiado pegados al costillar, ni abiertos hacia afuera, pie de gato apretado, uñas sólidas, negras o blancas, es igual, eh, media del antebrazo, 23 centímetros, media de la caña, el grueso de la caña, 14 centímetros. No sé, pero tendría que mirar o miren ustedes mismos en el oficial de la canina. Me parece que estos detalles no vienen. Tronco, pero solo hicimos constar en aquellas dos sesiones de cuatro horas. Tronco, su longitud supera normalmente la alzada a la cruz en un 10 o 12 Pecho ancho y de gran amplitud. con músculos pectorales bien marcados visto lateralmente debe llegar como mínimo al codo, el costillar, el esternón si lo sobrepasa mejor tiene que ser amplio y profundo el perímetro torácico será normalmente igual a la alzada más uno un tercio de esta, si bien es deseable superar este, esta proporción. Costillas bien arqueadas, arqueadas, no costillar plano, porque si son no son arqueadas, el costillar es plano, aplanado. eso en los podencos y en determinadas razas, pastores alemanes, el dogo alemán, vale, pero el perro de pesagrario no. No de barril, pero amplio y profundo. Costillas arqueadas, el conjunto torácico tiende a ser cilíndrico. Tiende, o sea, amplio, pero no cilíndrico. Bien, perímetro medio torácico, atentos. 88 centímetros. ¿vale? Ustedes cogen una cinta métrica, miden y la media en un macho, 88 centímetros. No vayan a ojo de buen cubero, que se suele decir, no, yo, lo, yo solamente con verlos, no, no, no, no, no, no. Hay que coger, como se dicen los caballos, tiene tanto de cincha, significa el perímetro torácico, a la altura de la cruz, un poquito por detrás, y ahí vemos el perímetro torácico. Y lo demás son historias, 88 centímetros. La línea dorsal, dorso-lumbar, recta. Con leve caída desde la cruz hasta la grupa. Grupa, o sea, cuidado con los ensillamientos que se están viendo muchísimo. No es un, ampare, un, no es un aparente ensillamiento, no, es ensillamiento en la línea central de la columna. Eso se ven ve muchos perros, y premiados incluso. Flancos poco marcados, eh, solo insinuados, vientre moderadamente recogido, formando una línea arqueada... Prolongación del costillar, pero no ha galgado, ni panzón. ¿eh? Bien. Eh, del costillar, ¿eh? extremidades posteriores, potentes, bien aplomadas de frente y de perfil, eso es importante. Muslos muy musculados, las angulaciones poco marcadas, o sea que no esté completamente angulada. Ni recto de atrás, que la mayor parte de los bullmastiffs son muy recto de atrás, y no digamos de los bulldog y de los bullterres. Angulaciones medias. Corvejones sin desviaciones. Hay perros abacados. Juntan los corvejones y sacan los pies hacia afuera. Eso es abacamiento. ¿eh? Bien. Eh, angulaciones anteriores. En los caballos se llama tener la espalda libre. Un caballo con la espalda inclinada, ¿eh? cuando trota y camina, alarga. El perro de presa canario tiene que tener unas espaldas libres, lo cual quiere decir que las angulaciones tienen que ser considerables, no cortas. El bullmastic, por regla general, tiene las angulaciones pobres de atrás. Eso lo heredá del bulldog y las espaldas rectas, por eso que cuando ustedes ven un cruce de, de, de Bullmastiff tiene un paso corto y a veces deja como, como un tranco en el aire, como si allí fallara algo, ¿no? No, el perro de Pesagrario tiene como los felinos superiores, los leones, los guepardos, los tigres, fíjense, entonces un perro de presa canario cuando usted lo ve de perfil caminando, dices ah pues mira, tranquilo, relajado, usted lo ven ahí mira cómo está caminando metiendo bien los posteriores y adelantando las manos todo a compás eso es un perro de presa canaria lo otro no es, entonces los cruces de bulldog cerca, los cruces de bullmastiff eh, y otras cosas pff, ¿qué quieren que les diga, no es el mastín napolitano sí tiene un paso largo tanto de espaldas libres como de posteriores. ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir aquí? El manto. Mmm, corto en toda su extensión. Generalmente más espeso en la cruz, garganta y cresta de las nalgas. Muchos presas canarios. Esto que dice aquí, de que lo tiene más, más largo eh, en las nalgas, en la... En la cola y todo eso, nada corto, ¿por qué? pero si tiene perro de ganado majorero, sí y la cola como tirando un poco a espigada cuando ven esas colas finitas delgaditas eso no es del Mastiff Napolitano eso no es del Bull Mastiff eso le viene por los Terriers American Pitbull, American Stafford ¿vale? Y eso se transmite generación tras generación, ¿eh? eso se transmite. Y para el criador de presa canario, saber captar eso es muy importante. Para el juez, cuando va a juzgar raza, tiene que tenerlo en cuenta. Ese conjunto tiene que estar todo en el mismo paquete, la expresión, los ojos, la cabeza, todo... Pero para eso hay que conocer bien el estándar y cualquier ciudadano de a pie o a caballo de estas personas que a mí me ponen comentarios y da ah, igual, pues es importante que yo lo recomiendo, que lo analicen bien sin prejuicios de ningún tipo. Ahora no juzguen, porque el juez lo que hace es juzgar, pero previo análisis de una realidad llamada perro, pero basándose en el estándar. Si desconoce el estándar, ese como juez, olvídense. Y si mira al que presenta al perro en lugar de mirar al perro, ya nos encontramos con los jueces que hemos visto en el, el vídeo 8. Y ahí, flaco favor, le estamos haciendo a la afición y al perro, a la raza. Flaco favor, le estamos haciendo. Eh, sin su pelo. En el perro de Granado mejorero, algunos ejemplares tienen su pelo. ¿Y por qué? Por los perros de tipo Pastor Alemán. El Pastor Alemán se puso de moda hace unas décadas, y claro, como todas las razas, no, acaba llegando a todos los rincones, hasta Mongolia. Hasta Siberia. pastor alemán es una raza que se llevó muy famosa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo he visto mestizos, no digo de pastores alemanes puros, no. Mestizos de cruzados de pastor alemán en Fuerteventura. Uno en un cajón amarradito, bardino con pata, o sea, bardino, incluso las orejas plegaditas, y doble, doble uña, y en el otro cajón un y eran hermanos de Camada, uno que dice, mira, esto es de Pasto Alemán, pero es que no es de pastor Alemán, es de mestizo de pastor Alemán. Entonces, esos perros, da su pelo, y cuando mudan, sueltan mucho pelo en invierno. Ahora, el pastor, el, el, el pastor digo, el perro de ganado majorero, el genuino, el que ya no queda, aunque algunos tienen mucho, tendría yo que analizarlo todavía en la realidad, en la práctica. Eh, yo sí les digo que ese es su pelo abundante, como yo he podido ver incluso en algunos perros que yo compré en su día en Fuerteventura a Ramón Sosa Roger. Una vez le compré la perra guay en 40.000 pesetas y dos hijas, y yo no, no vi nunca al padre de esas dos cachorras, eh, por 20.000 pesetas cada una. Y aquello no sirvió para nada. Para nada. O sea, un dinero tirado. ¿Eh? Y Ramón Sosa roger no me estaba engañando, no me estaba mintiendo. No, no, no. Ya él me lo había dicho. Don Manuel, se acabó. Lo que usted anda buscando ya no existe. Eso ya desapareció. Bien. Pero siempre en algún rincón queda algún perro y mediante la, la cría y la selección se puede sacar algo. Y yo estoy empeñado en eso otra vez. Entonces, sin su pelo... Color atigrados se introduce lo de atigrado por la cinofilia moderna de la CCI. En inglés tiene un equivalente, lo de bardino, brindel. Pero bardino viene de brindel y yo sostengo que no, pero la raíz puede ser la misma. Dice origen incierto, dice el diccionario Corominas y Pascual. pero no es lo mismo eh, taiga o atirado taiga en inglés no es lo mismo que brindel y aquí pone atirados y entre paréntesis bardinos pero no es lo mismo no es lo mismo un perro de ganado mejorero o un perro de presa canario con una capa bardina abigarrada no unas listitas separadas que recuerda al tigre, que eso es el atigrado, no. Ese no se le puede llamar atigrado, que es de la cinofilia moderna. Esta capa que yo digo abigarrada, bardina, que se introduce en el perro de presa canario con el perro de ganado majorero, que yo la tengo metida, muy metida en mis perros, la bardina leonada, bardina gris, la bardina negra, bien, pues viene de ahí no le viene del dogo alemán, el dogo alemán no tiene esa capa, el, el dogo alemán atirado es atirado, no es bardino, es, tampoco es brindel, pero en realidad en, en inglés es, eh, se dice brindel a esta capa, pero se llama también atirado taiga, del tigre, ¿Eh? no es otra cosa, en español está también, y aquí se ha conservado, pero en la península también, y yo haciendo un estudio sobre, el perro de, pues sobre los mastines españoles, hace muchos años, en cierta ocasión me, di, me dirigí, porque tengo un librito de este señor, de un señor de origen extremeño, hijo de extremeños, de ganaderos extremeños, se puso en comunicación conmigo y él había publicado una guía del mastín español, que la tengo yo aquí, un librito, y entonces este señor yo le pregunté, en Extremadura y Castilla y por ahí, ¿cómo se le llama a esta capa? Y me dijo, Bardino, Barcino alagartado Al y verdugo en Fuerteventura se le llama bardino y se le ha llamado también barcino pero con el, la pronunciación de aquí barcino eh, bardino Barsino, y la que más se ha, se ha divulgado ha sido bardino sobre todo en las últimas décadas por la cuestión de, de este boom de los perros porque antes todo esto nada no había nada entonces ya cada vez se tiene más conocimiento de lo autóctono y de las capas de los perros, de las distintas razas y tal y que cual, cada vez se sabe más, sobre todo entre los aficionados a los, a los perros, ¿no? Bien, entonces pone atigrados bardinos, no. Está el perro de presa canario atigrado, que son las listas separadas, que a mí me ha salido alguno, y luego está capa bardina dorada, gris o negra, o leonada. Bien, luego eh, en toda su gama dice aquí: desde el oscuro muy cálido al gris neutro muy claro y rubio. Y luego pone negro, punto, negro y punto. O sea que en este estándar se aceptó el negro. Y en el está, que ponía estándar eh, eh, aprobado por el Club Español del Perro Pesagrario, que luego eso todo se lo soltaron a la torera. Bueno, pues venía negro. Luego lo quitaron y no está en el club. Luego dice, leonado en toda su gama. Aclarar un concepto también. No se dice abardinado, ni aleonado, que lo oigo yo con mucha frecuencia entre algunos entendidos, entre comillas. ¿Eh? Es bardino, no verdino, de verde, como decía don Polo Acosta me decía don Manuel, él hablaba así como de nariz, don Manuel, qué verdino ni verdino, bardino, usted no ha visto la yunta de toros de la Alomesa, de Tatomesa, eso es una yunta de toros bardinos, perro bardino, eso de verdino se no han inventado los laguneros que no saben de perros, laguneros para que no lo sepa, que fuera de aquí, laguneros son los habitantes de aquí, de la ciudad de la laguna, que es una ciudad pequeñita, la primera que se... Se fundó aquí, San Cristóbal de la Laguna, aquí en Tenerife. Y luego lo, los del club empezaron, que es cuando se reconoció, el, y antes de reconocerlo, Verdino y Verdino y Manuel Martín Betancourt, Verdino, porque eso era lo típico. No, señor, no, señor, no. ¿Reconozca usted su error, su ignorancia desde el primer momento? Don Polo Acosta sí sabía, sí sabía. De ganado, caprino, de vacas bastas, de arrastres, de carretas. Esa fue su vida. Toda su vida la dedicó a eso. De perros de presa, de pechadas. Este señor sí sabía lo que hablaba. Este no era un señor de oficina. Que el campo lo veía cuando salía de excursión con la familia a ver las flores y a ver cómo estaba el campo. No. Yo he aprendido de esos viejos que ya no existen hace muchos años. Y de lo escrito. De hace siglos. Bien. Entonces, pesos. Vamos a ir resumiendo. Ya ustedes verán el estándar. Si lo quieren ver, está en nuestra página web. Este es el de consenso. Lo repito. Peso media en los machos de 45 a 57 kilos yo vendí algunos perros muy buenos de 45 kilos yo recuerdo a Chile un macho y una hembra a unos señores de allí y me daban la tabarra que, que no, que querían perros, de hasta que eso eran pequeños y vuelta para acá y vuelta para allá. Y yo, bueno, yo les argumentaba que esos perros, perros de 50 kilos, de 48 50 kilos, es un perro. ¿eh? Un pastor alemán, por ejemplo, el máximo autorizado son eh, 65 centímetros y 40 kilos. 65 centímetros a la cruz, máximo después de por ahí para arriba, desautorizado como semental. El estándar. En la altura de la cruz. Pastor Alemán, 62,5 el ideal. Peso, 36-37 kilos. 40 kilos máximo, se considera grande, pesado. Bien, pues yo he vendido perros hace años y alguno habrá salido todavía de 45-47 kilos, por ahí, ¿no? 45-47 kilos, pero en su gran mayoría supera los 50 kilos. Para mí, 55 kilos la media. Aquí pone, de 45-57. Hembras, 40-50. Una perra de calidad con 40 kilos, 42, 45, es una perra. ¿eh? 50 kilos también, y yo las tengo. Pero no se acomplejen. Pero es que aquí nos movemos entre las distintas tendencias, los distintos gustos, y todo a ojo de buen cubero. Mídanlos, pésanlos. y qué dice el estándar. ¿Eh? Y luego ya entramos en el capítulo de efectos. No voy a entrar en ello, los leen y a un terminado. Graves. Bueno, pues experimentación en la trufa, te da igual, esto lo ven. Yo lo que quería era resaltar lo más fundamental. Otra cosa que voy a decir, la máscara negra. Vamos a ver. Pero en el estándar no dice que descalifique o que sea un defecto grave, que le falte máscara. Lo que no puede tener es la trufa. Pero si un perro es de calidad, macho o hembra, leonado, o arena, que no es mi capa preferida, por lo del bullmastiff, que estamos de acuerdo, que los alanos muchos eran de color arena, Lo sé, pero aquí se ha introducido, con el bullmastiff, ya, ya veremos, que ya hemos visto bastante sobre ese tema, ¿eh? Eh, de pura raza, y tanto en Gran Canaria como en Tenerife, entonces, claro, el que ha sido leonado no ha cantado tanto, pero como la mayoría son arena, los pues mástil, la mayoría son arena. El rojizo y leonado intenso se ve mucho menos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se ve en los perros de presa. Y muchos de esos perros de presa se ve el, blanco, el negro incluso en torno a los ojos. Pero si le falta la máscara, y el perro es bueno, yo no lo usaría como semental si tengo otros, porque se, me, se va a transmitir, y lo ideal es conservar el estándar, no ceñirnos al estándar. Y una perra, tres cuartos de lo mismo, pero una perra no es la raceadora. el raceador es el semental, y claro, si ese semental con falta de máscara, y con tendencia a transmitirla, se lo vamos poniendo distintas hembras a lo largo del tiempo, iremos fijando una característica que desde mi punto de vista debe de cuidarse. Yo soy partidario de la máscara, más, menos, pero máscara. No acepto, por supuesto, la nariz roja o blanca, a no ser que tenga lista blanca en la frente y se, haga, se prolongue hasta la nariz. Pero la, la nariz, la trufa, tiene que estar negra. Obsérvenlo. Ahora, esos perros media cabeza blanca, eso no es del presagrario. Lo dice el estándar. Y yo eso lo publiqué hace muchísimos años, antes de que el estándar, se digo, la raza se reconociera. No, no. Por lo que me decían a mí los viejos, una listita en la frente, que se prolonga hasta la nariz, pero luego la trufa es negra, corbatos, alrededor del cuello, acollarados, bragados en el bajo vientre, blanco, bien. Pero lo que yo he planteado durante muchos años, desde el principio, pues eh, que cada cual críe con el estándar en la cabeza, pero la capa que quiera. Hay quien cría caballo español, negro, hay quien cría caballo español tordo hay quien cría caballo español tordo, eh, negro y alazán, y bueno, cada, a gusto del ganadero, yo digo que el perro de presa canario viene siendo lo mismo yo hace muchos años que decía, mis capas preferidas, el bardino oscuro y el negro y yo no tenía negro pero yo lo tenía aquí adentro negro porque además se fue descubriendo que había en los tiempos de las pechadas, negros y luego descubrió con los años, en Viera y Clavijo, ¿eh? el perro en manos del canario, aquel, aborigen, que en su perro de presa negro. Y ese perro de presa era aborigen, no. Ese señor servía las estaba como, como hombre de armas, hombre de guerra, canario, ¿eh? que iba a la guerra. Digo, a la conquista de América. Pero cuando decimos a la conquista de América no era masacrar a los indios, como se ha dicho, ¿no? Hoy estaba viendo un vídeo muy interesante, unas conferencias sobre este particular, no voy a entrar ahora en ello, ¿no? pero que ese señor ya en el siglo XV, siglo XVI, siglo XV, con su perro de presa negro, claro, si a través del tiempo, ya desde esas fechas, luego las pechadas, ¿hay perros de presa negros? ¿Por qué nosotros no vamos a sacar el perro de presa canario negro? Esto lo estaba hablando yo con mi hijo Manuel Curto Jr. el otro día, ¿no? Estábamos hablando sobre este tema, porque él iba a hacer o estaba haciendo un vídeo sobre ese particular, ¿no? Entonces, la tradición, cuando yo digo el tradicional, yo me refiero a las. no el perro tradicional, porque si se rompió, se truncó, lo que estamos sacando es una cosa nueva. En cuanto a genes distintos, nuevos, mejor dicho, ¿no? Donde entran, ya se ha visto, ¿no?, distintos tipos de perros y se busca un prototipo racial. Ese es desde mi punto de vista el tradicional. Que no emparenta con los perros de las pechadas, tampoco. Que no emparenta mucho menos a los perros de, de origen español, tampoco. Pero sí que aquí tenemos los acuerdos cabildos que se habla de perro de presa. Y por eso nosotros le llamamos le seguiremos llamando perro de presa. Esa es la tradición. Si no, hubiese, si no hubiera esos textos, es decir, esa tradición escrita escrita no se hubiese planteado en ningún momento el perro de presa canario moderno de mitad de, los, de la década de los 70 para acá y eso cuando yo digo tradicional el genuino me refiero a eso y hemos visto previo análisis de las fotografías de que los perros del tiempo de las pechadas, la mayoría tenían esas características la cabeza, los marceteros, todo esas características, y yo lo que llamo es el prototipo, a eso me refiero yo, ese prototipo, canal frontal abierto, los maceteros bien, bien desarrollados, los orbitales, los ojos grandes y separados, costillar amplio y profundo, eh, bien plantados, coraje, seguridad, eso espero no hubiesen tolerado otro macho al lado, goliéndole el culo como se suele decir. No. Pues eso es lo que yo considero el tradicional. Quien haya visto el vídeo de mi hijo, que me imagino que ya lo publicó, que no lo sé, pues escúchenlo y escúchenme a mí. Que es muy importante. Porque si no estamos perdidos. Hay personas que están muy metidos en el perro de presa canario y trabajando con ellos y venga ataque lanzado y haciendo esto y haciendo lo otro y más allá y... Pero ese no es el perro de presa canario, aunque tenga genes de los míos mismos. Porque esos perros no se ajustan al estándar, este que acabamos de leer. Costillar amplio. Buena separación de brazos. Si tiene costillar aplanado, pues los brazos los tendrá más juntos. El cráneo más estrecho. Los maseteros poco desarrollados. El ladrido de terrier. Que se puede oír cuando ladra ese perro. En los vídeos se ve, no voy a decir cuál es. Véanlo y ustedes juzguen por sí mismos. Ah, pues mira, ese perro ladra, no como debe ladrar un perro de presa. Y ese perro va como si fuera un cruce de American Pitbull. Pues caray. No digo que ahora saquen el Bandoc. No. Métanle ustedes al, al presa canario. Métanle Pitbulls para sacar eso. Pero yo no soy el perro de presa canario. Y me decía un amigo que su amigo alemán... Dice que su, ah, su amigo alemán lo que le gusta son esos terriers. Dice, no, es que él va por esos terriers. Muy bien, pues para él, para mí no. Y yo me centro en el perro de presa canario. Eso que yo llamo el prototipo tradicional, el genuino. Ese perro de costillar amplio, de cuello ancho. ¿eh? que he visto desde arriba, nosotros los españoles sabemos lo que es la, el cuello de toro, visto por arriba, un cuello más bien, no largo y, y secarrón, no, no, no, visto por arriba, pues, ancho, y luego se va afinando en la parte de abajo. Ese es el perro de presa canario. ¿Quién lo tiene en este momento? Yo lo tengo. Esos que algunos dicen que mis perros son masivos, que viene a decir como pesados, no. Mis perros funcionan, como todos los perros. Como todos los caballos, unos corren más que otros. Mis perros lo mismo. Unos funcionarán mejor que otros, unos guardarán mejor que otros. Depende también cómo se les críe. Eso tiene mucho que ver cómo se les críe. Porque si se les cría en la casa llegan las visitas, todo el mundo tiene que ver con el perro. Lo sacamos de paseo, venga, allí a hacer pipí, quita al parque. Y ahí, venga allí a hablar de sus virtudes, cualidades y genialidades, cada cual de su perro. Hablan de su perro, cada cual habla de su perro, no escucha al otro. Y no hablan de otra cosa. Entonces, esos perros, ¿qué le vamos a pedir? Cuando llega cualquier persona, lo, lo, como animal que es, y se ha acostumbrado a eso, viene cualquier persona y va a que lo acaricie. Pero el perro para el guardia de la defensa no debe criarse así, si lo queremos que sea un perro de guardia de defensa. Dice, no, no, no, es que yo tengo un perro que yo lo puedo llevar, lo acaricien y tal. Mentira. Mentira, usted me puede decir lo que quiera lo que quiera, me da lo mismo pero usted lo saca porque yo he adiestrado muchísimos perros y el mayor problema que tiene uno cuando adiestra un perro para civil y para guardia de defensa de su casa, o de su automóvil o de su nave industrial cuando se le ha criado de esa manera, cuando a mí me lo han traído con un año, un año y medio quitarle eso sí, provocándolo provocándolo, vale, cuando se le provoca y la manga, hacen presa en la manga y hablaremos con respecto al adiestramiento otro vídeo, porque si no este se va a hacer muy largo. Pero ya yo he, eh, traba, digo, ya he hablado de eso, pero vamos a volver otra vez. Pues nada, eh, espero que les interese este vídeo. Eh, pongan un perro de presa canario de selección en sus vidas y verán que no les van a pesar. Y les va a hacer felices a ustedes y a sus familias. Un cordial saludo.